Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy SliPintora Pintora y seguimos con Final Fantasy Explorers. Vamos a ver cómo podemos continuar con la aventura y qué nuevas aventuras nos esperan. Para empezar, eh, yo siempre lo tengo equipado con el esto, pero voy a equiparlo con el demo. Vamos a elegir los monstruos que nos van a acompañar, porque estaba aquí subiendo un poco de nivel a la mandrágora y a la land torture, a la tortuguita y a la mandrágora. Pero por el momento, quienes se vienen conmigo al combate son mi amiga la, la lagartija... Defensa. Ahora nada. Mira, el chocobo cura. Pero lo malo es que si uso el chocobo, nada más que puedo llevar dos. Entonces, bueno, hasta que aquí eh, me permita cargar más. Por el momento voy a ir con el. con la tortuga. Y con el Goblin. Con el Goblin World. Para que se puedan ver bien. Voy a ir con el Goblin ward Con... El Toad. Y con el lythar estos, estos son los que me van a acompañar. Como siempre les digo. Hay que hablar con la chica de la fortuna. La señorita de la fortuna. Le pagamos con un Play Coin. Y nos dice que... La ganancia de guilds va a aumentar 3 niveles. Perfecto. Vamos a ver qué nos toca como quest. Este ya lo hemos hecho. Pues mira, vamos a hacer la de Chocobo Treasure. Eh, ¿Cuánto nos dan guilds? Mm. No nos dan guilds. No me regalan guils. Vamos a hacer una cosa. Primero, me acabo... Por ejemplo, una misión de esta de 1200. Por ejemplo, esta. Y después vengo y hago esta. Así que, paramos un momento. Bueno, ya estoy un poquito más rico aquí. Así que vamos a hablar otra vez con la señora de la fortuna. Y nos dice que... Eh, los Crystal Points que vamos a ganar pues Van a subir dos niveles Vale, aquí ya sí que no me importa Porque tengo ya una burrada Y vamos a ir como Habíamos indicado antes a la nueva misión Que es a Chocobo Treasure Que nos da un Gold Chocobo Feather Ok Pues vamos a, a elegir este Ya yo estoy poniendo ya Siempre el no items Una opción más Y estos no sé porque la verdad que no sé Venga, vamos a aceptarla Ok Y vámonos eh, Como siempre A ver, quest info Esta no, esta Dice eh, Tarea principal Derrota a Ifrit Vale. Bueno, para derrotar a Ifrit, tenemos que venir aquí. Eh, si sí, vamos con esto. Eh, no, no hacemos cambio. Y vamos a embarcar. Como vemos, se nos marca cerca del Habitat eh, del Hibat Foothills. Se nos, se nos habilita ahí como encendiéndose. Podemos ir sin necesidad de coger el barquito. Y vamos andando simplemente Entramos, embarcamos la aventura y ya está Y vamos hacia la derecha Pero vamos a adelantar un poquito Yendo por aquí Vamos a ir matando Todo lo que nos encontremos Porque así vamos haciendo tiempo Y vamos cogiendo objetos Que es muy, muy, muy importante Tener objetos aquí ¿Por qué? Porque después los vendes Los transformas tu, Tus equipamientos Está muy bien, ¿eh? Bueno, ya... Mis monstruitos ya hacen tos por mí, ya. <risa> Poco tengo que hacer yo ya. Muy bien. Seguimos. Y cogemos, como siempre, todos los objetos que estén en nuestro camino. Tampoco sin desviarse mucho, que... Por eso tenemos la... las partidas offline. Siempre que veo el fuego de mi lagartija pienso que son del... Del enemigo y me cago todo Pero bueno Espérate, por aquí creo que había objetos Sí, no me desvió mucho Y están los huesos de pájaro creo, Animal bones, huesos de animales Un pájaro es un animal Venga, corriendo A Lothius Cave Vale, ya estamos donde tenemos que estar Aquí nos van a salir Un montón de chocobos al menos debería. Vamos a desviarnos un poco, un pelín, un poquito pelín. Y vamos a cargarnos a los bombs. Todos que me encuentre. Que no son muy difíciles. Y a coger todos los objetos que se pueda. Porque hay veces que hay objetos nuevos. Oh, por aquí está todo, mira. Boom. Ostras. Hay un par de bronzas aquí. Aquí hay uno, ahí hay otro y ahí dentro ya está un chocobo. Chocobo, madre mía. Chocobo. Vamos primero a por el chocobo. Y por último iríamos hacia el último boom. Y cogemos esto también. Vale, vamos a por el Chocobo Los Chocobos son fáciles de, de derrotar también aquí Bueno, con, mi, con mis Pokémon, como digo yo Porque vamos, son mis animalitos, pero Los muchachos estos Dan para el pelo ¿Se ¿Sí algo aquí en medio? No Venga Vamos a adelantar esto un poquito. Bueno, y seguimos por la intersección hacia abajo. Aquí hay un bomb. Un boom esperándonos. Y yo no sé ni a qué, ni a qué le pego le pego hachazos con, con mi espada. Pero bueno, seguimos. Creo que son tres áreas antes de, de ir a luchar contra Ifrit. Cogemos los objetos. Damos la vueltita mágica esa. Y luchamos contra todo lo que tenemos que luchar. Punto. Que vienen Goblins. Goblin, Que vienen... Boom, booms. Que vienen Chocobo. Pues Chocobo, da igual. Lo que venga. Toma. Y mis animalitos no sufren apenas daño. Una cosa... Asombrosa. Y como pueden ver, estoy usando ataques simples, simples. Ni muslas, nada. Si uso muslas, me lo cargo directo. Pero claro, prefiero... Después tengo que estar corriendo. Y voy a gastarlo, pero bueno. Ah, vamos a hacerlo así y ya está. Venga, a ver, ¿no hay objetos por aquí para coger? No hay objetos. Pues nada, vamos a llegar rápido. No, mira, aquí sí hay objetos. Se coge. Prismas. Servirá para ropa y para. para pendientes. Está muy bien. O sea, cogedlo todo. Ah, ¡Boom! Me da la pereza cargármelos yo, así que se los carguen ellos. Yo me encargo solo de coger esto y ya está. ¿Dónde está otro boom? ¡Ah! Oh, explotó, los vale. Venid aquí corriendo, venga. Vamos a cargarnos a este señor. Usted solito, venga. Son mayorcitos. Muy bien. Muy bien. ¿Tú eres enemigo o amigo? Es enemigo, venga. No me voy a quedar aquí cogiendo esto. Y mis secuaces que te maten. Muy bien. Venga. Proseguimos por la intersección hacia arriba. <risas> qué bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Creo que no hay objetos, pero bueno, hay un boom. Sí, sí hay objetos. Vamos a por el objeto que está aquí. Y además es triple. Doble, bueno. No hay mal que por bien no venga. Seguimos. Ya, por aquí sí que no hay objetos ya. Vale, creo que ahora estamos donde viene Ifrit. Sí. Vale, tendremos que cargarnos a Ifrit Ifrit es jodido Es bueno, pero bueno, bueno Señores amigos, ¿vienen a ser...? Eh, la, ¿La tortuguita hace algo? La tortuga no, ¿cómo se llama esto? La... Weapon a la... Un momento, proseguimos, vamos a ver si me lo cargo. Tanes, upa, se fue muy lejos. Espérate, porque ahora mm, agonía ser príncipe de este ahora Peter. Una a ver si le puedo dar un poquito su propia medicina hace que mate Por favor, cúrenme. ¡Bien! ¡Derrotado! Pues nada, como siempre digo, espero que les haya gustado y servido Nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!